Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a War Thunder, esta vez dominación paralelo 38, o sea, Corea. Aquí vamos, venga, tanques rusos, seguimos fuleando nuestros dos S3M, un PR de 6.3, cuatro vehículos y dos con 5.3, el PT y el IS1 a salir como siempre si salgo desde la zona de norte me, si, me gusta siempre ir a por C pues es una bajada rápida si tienes un tanque que corre como es este arranca los s m ¿eh? y eso que el motor no está full a tope pero bueno venga salimos rapidito pasamos rápido este huequecito este estrecho entre piedras y nos vamos a pegar al lado izquierdo para después entrar a toda pastilla, atravesando ya por la parte izquierda de las rocas venga, vamos, digo parte izquierda por aquí rapidito apenas no, tenemos que virar muy poco, aquí, ahora ya, venga zapatilla, y ya por la parte izquierda de estas rocas, llegamos rápido a la zona C y eso que este tanque no es rápido eh, fuego ahí arriba, venga, vamos No nos detengamos Mientras este se acomoda o llega a la zona Puede ser que nos dé tiempo de meternos aquí abajo En el hoyo Ah, no tropieces Y empezar a tomarse Venga, listo Pisándose Venga, si a alguno se le ha ocurrido Hacer lo mismo que a mí, de repente Puede, puede ser que aparezcan Como locos por aquí por cualquier parte es, es a, rápidamente conquistarse hacerte con la zona y largarte en cuanto pues, vaya qué es esto M56 venga por la zona del río precisamente ahí está por la parte esta ahí, no tengo controlado muchas veces me gusta o suelo tomar la zona C justo eh, cubriéndome con esa roca que hay justo en medio de ese, del, el charco que se forma, pero esta vez no lo he hecho. Hoy me ha salido caro, a veces tomas tranquilamente la zona C, venga, vamos a defenderla y no pasa nada, esta vez sí. ¿qué vamos a hacer? Venga, es un M56, un escorpión, en la zona C, venga, nos dice que vamos, venga, como siempre, Rapidito para aquí en medio, hay una hilera de compañeros aquí, todo el mundo aquí formando una buena fila y eso no es bueno, la aviación enemiga, se puede hacer nos puede hacer picadillo en cualquier momento si permanecemos todos juntos y en filas ¿eh? es demasiado ponerle demasiada fácil al enemigo venga esa marca allá arriba, que es eso venga ya está Tiger avanza venga el M56 nos dejó seco por esta parte de aquí por ahí puede ser que esté por ahí todavía oculto, ahí entre si lo vemos con un disparo de metralladora lo podemos liquidar este, mira por ahí por ahí venga mi compañero dispara el BT-7 eh, mi compañero, cae eres muy blandito pero muy rápido, este bicho es muy rápido venga ¿qué pasa en C estamos a 120 metros de C y le están tomando Fácil Trabajo y encima haber muerto ahí me vas a conquistar. Bueno, a estas alturas de la partida Es muy normal que por la parte de Justo de aquí arriba Hay algún campero ahí esperando A ver si asomas Venga, nos quitamos rápidamente de su vista Vamos a cubrir siempre con estas rocas Y... Pues, parece que estamos Tomando Z de nuevo Sí, sí, sí, pues, pues, sí Perfecto si me quedo aquí venga, me fui a ver jugarme la venga vamos rapidito venga vamos tomándose no sé si a tipo pisado, pero yo creo que no venga listo aquí ese es el sitio el cubre es por el lateral derecho no mucho algo ayuda y por el frente pues si aparece alguien venga vamos a ir avanzando no vamos a dejar que esta gente vuelva otra vez a bajar a tomarse vamos a intentar ...por lo menos acojonarlos un poco... ...y que vean que nosotros avanzamos... ...venga, muy bien... ...zona capturada... ...venga, las tres zonas... ...venga, vamos muy bien... ...con tres zonas capturadas... ...las tres que hay... ...esto avanza rápido... ...a favor nuestro, claro está... ...venga, por ahí no veo bajar a nadie... ...venga, vamos avanzando... Al loro, que a medida que vayamos subiendo, pueden aparecer en cualquier momento varios pajaritos. Porque vamos, estamos prácticamente ahí al lado del respawn. Estamos a 300 metros prácticamente del respawn de ellos. Venga, avanza. Vale, disparo. ¿Qué es eso? Venga, al loro. Vamos a cubrirnos por la roca. No nos quedemos aquí en medio. Aquí en medio no. Venga, vamos. Cúbrete con las ropitas. Venga, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Venga, otro disparo. Disparos, eh, si no hay nadie, tío. Venga, venga, vista. Hay algo ahí. ¿Qué es esto? Ah, es un cadáver. Creo que sí. Es un, un M41. Un cadáver. Pues sí. Ah, ¿Qué es esto? Venga, inglés. Ahí vamos. Venga, bien. Estupendo. Eh, por cierto, no lo he dicho. Llevamos un impulsor de un 150% de leones. Estamos listos, Venga, avanzamos poco a poco. No lo he dicho pequeño, desviste. venga, vosotros va a venir muy bien. Venga, mi compañero avanza, sube por ahí. Venga, muy bien. Ahí estamos. Venga, avanzando poco a poco. Eh, se dispara. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué ver ahí? Venga, disparos, quién es, quién es. Eh, ahí está. ¿Qué es eso? Americano. Venga, por ahí. ¡Ah! Un poco más de perfil y te hubiera pillado el lateral. Venga, el tío se gira rápido, venga, escóndate, venga. Dispara la ametralladora, se ha disparado, tarda bastante en recargar. En segundos, muy bien, perfecto, venga. Estupendo. Muy bien, colega. Venga, entre los dos. Eh, ¿Qué es eso? ¿Antiaéreo? O oh, ametralladora. Ahí está el colega. Venga, vamos a ver. Desde aquí no veo nada. Pues me pillo muy abajo. Creo que desde aquí no lo puedo aceptar No lo veo claro No sé si me ha visto o no me ha visto Yo marco Si no me ha visto, perfecto ¿Qué me ha visto? No. Venga, eso es, eso es explosión de la munición Al loro Esto es cuesta abajo y aparecen Ahí sigue el tío Venga, esa es la oruga eh, Ese dispara para acá Ah, sí, sí me ha visto Me está diciendo, te veo Venga, pues nada, me quedo aquí Mi compañero Mi compañero no está, perfecto Pues estoy solo Pues solo, solo, solísimo Pof, Pero si no hay nadie Venga Estoy más solo que ¿Qué es esto? T92, venga, rápido, gira, rápido Vamos, venga, no me ha visto Venga, vamos, vamos, vamos la más velocidad, venga, venga, venga, venga, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay. Venga, 5060. Ojo por ojo. Este debería ser el de antes. El que me mató. El M56 Venga, ahí baja. El colega de antes está dando la cara. Viene por ahí. A ver, a ver. Ahí está. Pues a 200. Está a punto de aparecer. Venga, por ahí viene. A ver, sí, ahí está. Venga, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. No, joder. Mierda. La depresión, como siempre. Vaya, hombre, me he tenido que ir para atrás y he fallado tontamente ese tiro. Venga, no otro piezas ahora. Joder. Venga, recarga rápido. Venga, el tío no sale. Venga, marca. Ah, la depresión, como siempre. ¿quién es este... Va, ah, este no es. Esto es una tortuga. Venga, vamos. Ah, venga. Venga, por favor. Es este, este tío va muy blindado. E incluso por el lateral. Como no le pille bien, bien, justo con la inclinación, ahí lo tienes. Y el que va detrás es el amigo de antes. Va, ah, desastre. Venga, a su 85. Salimos. Venga, ayuda por matar al enemigo. Pues a uno de los dos los dos venga Tortuguita y en el punto en el punto cero. venga, carga hueca y vamos con este cazacarros con poquísimo blindaje con muy buena penetración y un tiempo de recarga muy, muy, muy, muy bajo ese avión al loro Venga, vamos a asomarnos vamos por aquí, a ver qué es lo que vemos. Ahí están marcando mi compañero. No veo nada. Tengo a un compañero que avanza, que está justo haciendo una marca. Venga, ese avión, disparando. Bomba. ¡Ah, oh, no! Buah, encima. Encima. Pues este es el amigo de antes se ha olvidado de mí no venga apoyo no venga este el is2 venga is2 venga ahí está el avión este, este ha salido con un avión antes con un vehículo ahora con un avión y claro ha ido a por <ríe> ojo por ojo ojo por ojo para él venga la mitad está cerca muy bien han tomado b Venga, no hay que exponerse más. C, tengo a dos compañeros por ahí. Y con el IS-2 a esta distancia. ¿des desde donde desde me abatieron antes con el, el ASU-85, desde aquí también es una buena zona para azurrarle a cualquiera que aparezca ahí bajando desde el respawn. Qué pena. Es que no has durado nada. Venga, esto está casi acabado. Vamos a echar un vistazo. Bueno, ahí están los colegas de antes. Por eso, por la ayuda de matar a matar enemigos. Estaban a. Bueno, están a 600. Vale. 600, muy bien. 5, Vale, perfecto. Pues esa ha sido la ayuda por matar al enemigo. Han sido los aviones, las marcas que yo he hecho. Pues han servido. Pero tarde. En fin. Bueno, están destruidos. Esto está casi acabado ya. Solo queda una pestañita para que esto termine. Y venga, esto ya está liquidado, venga, ese compi avanza por ahí, 74. Y venga, listo, misión cumplida. Sexto en el equipo, dos objetivos de destruidos y una zona capturada. Venga, es el impulsor. A ver qué nos da el impulsor. El impulsor de 150% de leones. Venga. A ver. 64 y eso se convierte en 51.662 venga, hoy hemos hecho el día con una sola partida, venga, avance en la investigación del 2S3M, sistema de frenos y ópticas mejoradas en la Sub-85, perfecto, 51.000 leones, maravilloso el impulsor, estupendo una pena que me mataran con el 2S3M cuando poco a poco iba ganando terreno, la primera fue una no, pues prácticamente la primera vez que me mataron fue la típica, el típico error de novato: no debes de quedarte justo ahí donde me quedé. Bueno, me ha pasado muchas veces, no siempre me puedo acordar de todos los errores de muchas partidas, de muchas sí, pero de todas, no. es imposible. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. En el paralelo 38 Corea, acordaros abajo, caja de descripción, enlace del Escuadrón Ives en Discord, Instagram y Facebook. Y enlace al canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Esto ha sido todo en el paralelo 38, espero que os haya gustado la partida, muchos likes, es la mejor manera de apoyar el canal, no os cuesta nada. Venga, gracias y nos vemos en un próximo. Chao.